Como león en la sierra viviré y moriré en soledad Antes que burro platero sigo siendo pobre gaucho y avispado Acá Naiden me ha cambiado, Acá Naiden me ha cambiado Mente de fierro como Martín, la escritura me ha salvado Como león en la sierra viviré y moriré en soledad que burro platero sigo siendo pobre gaucho y avipao acá nadie me ha cambiado, acá nadie me ha cambiado mente de fierro como martín, la escrito Ponele bolita porque la vida juega la Ensi. Jugué a la tocadita con tu chica Escondida, picalón dijo Messi Soy el mal hablado de Rezi Del que hablan mal en Rezi Pero tu chinita, check me Me llama papi, yo puta crazy Quiero unas Nike, yo cero babies cena Patti, y pinta el baby Que rico culo, pinta la shaking Yo ando en cleta, le cabe al racing. La facultad me pide la tesis Papá me dijo que agarre el bécil, Si no te tratan de imbécil Decidí no ser capo, solo ser el hardcore guapetón Agarré la bocha verde y el rapeo Soy pobre para el raquetón Ojo rojo como Superman, me lo permite el Super Yo Adicto a la María, tu carne solo por ese marrón Calor, calor, dame calor Confío en mucha zorra para eso el amor Bastante de cerca hiciste la sazón Yo sin querer transar con la traición Quise dormir, la nena llamó El día que muera sabrá dónde voy Diabla mi juguete, la enamoró El equilibrio de mi flosanturrón Como león en la sierra viviré y moriré en soledad